Continuamos con Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo Queremos saber cuál es la diferencia entre asentamiento y avasallamiento Bien, el, el, el concepto es el siguiente Cuando el Insa hace el proceso de saneamiento de tierras y concluye ese proceso, puede pasar que en un predio alguien demandó 10.000 hectáreas, ¿ya? pero por, las, por lo que demostró en trabajo en campo y todo, solo le corresponde 5.000. Entonces nosotros otorgamos un título a ese señor sobre 5.000. Los 5.000 que quedan son tierras fiscales, resultado del proceso de saneamiento. Sobre esas tierras fiscales que son propiedad del Estado, y si tienen categoría de tierra fiscal disponible, nosotros podemos distribuirla a quienes se prevé en la Constitución la puedan recibir. Este es el proceso de eh, distribución de tierras y eh, nos define clarito, ¿no? o sea, las tierras en el artículo 395 de la Constitución Política del Estado dice claramente que pueden ser dotadas a indígenas, campesinos, interculturales y afrobolivianos que no las posean o la posean insuficientemente. Entonces, este es el proceso. Sobre una tierra saneada, donde se han encontrado tierras fiscales, el Estado puede disponer, dotar esa tierra a, a estos grupos sociales y, y reconocerles posteriormente su derecho de propiedad sobre esa tierra, bajo una titulación comunitaria. Eso es un asentamiento, eso es un proceso de dotación. Y ahí se consolida un asentamiento. El avasallamiento es un... Es una ocupación de hecho sobre eh, una propiedad o algo que tiene un derecho definido. Y entra alguien que no tiene, valga la redundancia, ningún derecho y se asienta de manera irregular. Eso es un avasallamiento. Entonces, ahora... Lo que ha pasado en Santa Cruz y el conflicto que tenemos es que en muchos casos, por ejemplo, gente que eh, perdió sus derechos de propiedad porque no cumplió la función económica y social, porque al hacer este proceso les recortamos un pedazo de tierra y eso se volvió tierra fiscal. Y como Estado, por ejemplo, hayamos tomado la decisión de dotarla a una comunidad que lo ha demandado, no quiere reconocer su derecho y puede decir, y, y, y dice, me están avasallando. Suele pasar. ¿no? Suele pasar también que... Eh, también el otro caso, está un proceso de saneamiento en un, en un predio, y de pronto vienen personas foráneas y se asientan ahí de manera ilegal y eso también es un avasallamiento. Entonces, hay, hay, hay las formas bajo las cuales se da el avasallamiento eh, son diversas. Pero lo que tiene que quedar claro para todo el mundo es lo siguiente. O sea, eh, los avasallamientos pueden ocurrir en tierras que ya están con derecho de propiedad claro o las que están en proceso de saneamiento. Cuando ya tienen un título de propiedad, la competencia de resolver ese avasallamiento no es del INRA, es de los jueces agrarios, es del Tribunal Agroambiental, es de otras instancias que, donde el INRA no interviene, porque el INRA, el momento que emite un título, ya ha perdido la competencia sobre esa área. Y en cambio, en los. 13 millones que nos quedan, si quieren, en términos de lo que, del saneamiento, ahí si ocurre un avasallamiento, ahí sí tenemos competencia. Y entonces, en esos casos, el INSA va a actuar y está actuando con las acciones que la ley se lo permite. ¿no? Entonces, este es el hecho. Y lo que hemos tenido en Santa Cruz es eh, una mezcla de, estos, de estas demandas, donde la mayoría, en realidad, no tienen que ver con el INSA, pero se tome este elemento para decir, hay un problema y ese el aquí ¿quién lo va a resolver? Si tú separas en realidad estos dos temas, te bastaría eso para ver que lo que se está intentando generar es un conflicto sobre algo que por ley ya está definido, quién, dónde están los problemas si hay un avasallamiento, y lo que se está buscando es generar un escenario de conflictividad política. Y por eso... Cuando la gobernación ha planteado, la gobernación de Santa Cruz nos ha planteado reuniones, que no tiene sentido ir a discutir porque ni tienen las competencias para hacer este trabajo, que es una atribución nuestra, del Insa que está definida en, en la Constitución Política del Estado. Y eh, lo único que se promueve con esto es la distorsión. En respuesta, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con todos los actores, nos hemos reunido con la CAO, nos hemos reunido con los gobiernos municipales, nos estamos reuniendo con los diferentes grupos sociales, campesinos, interculturales, indígenas y también los empresarios para resolver los temas de manera específica, porque son temas técnicos ¿no? y cuando se quiere inmiscuir la variable política en un trabajo donde ya estamos terminando, el, el esfuerzo en, en todo el departamento de Santa Cruz, pues es, es, es una distorsión muy grande y nosotros, bueno, no nos vamos a distraer por eso. Tenemos un objetivo hasta el 2023 y los compañeros de la gobernación pueden hacer lo que quieran, digamos. Nosotros tenemos una ruta y la vamos a seguir. Así es, vale, Dios. Yo, entonces, de acuerdo a lo explicado, el INRA solamente tendría tuición sobre las tierras fiscales que todavía no han sido asignadas, ¿correcto? Eh, no, eh, bueno, sí en parte. Sí. Eh, tenemos tuición sobre todas las áreas que están en proceso de saneamiento y en las tierras fiscales, en aquellas que son eh, están eh, son tierras fiscales disponibles y están ahorita bajo responsabilidad del INSRA. El momento en que las distribuyamos y de pronto emitamos ya su título correspondiente a esa nueva comunidad, eso pasa fuera del INSRA. ¿no? Entonces, este es el escenario en el, en, el, en el que nos movemos y estamos trabajando. ¿Cómo califica usted eh, la, la, a Camacho, la actitud de Camacho? ¿Será que desconoce la norma? ¿Será que es político? Porque si realmente desconociera la norma y está tomando esto actuar, necesitaría unos mejores asesores. Pero, ¿cómo califica usted el actuar de Camacho? ¿Cómo, cómo lo ve? Mire, eh, yo, no, yo no quisiera emitir un, un juicio de calificación, entre comillas. ya. Lo que yo sí quisiera eh, mostrar es que, Creo que en la identificación de este problema, tal como se plantea, en, lo plantea la Gobernación y, y algunos comités cívicos de Santa Cruz que apoyan estas medidas, es un enfoque totalmente erróneo. ¿no? Es un enfoque que no es claro porque lo, la forma como lo están planteando eh, no tiene un asidero legal. Por ejemplo, la CAT que ellos proponen realizar la Comisión Agraria Departamental. Eh, no, puede, no tiene competencias para el saneamiento, ni para la titulación, ni para la distribución, tampoco para resolver los conflictos que se presentan entre dos propietarios, entre una comunidad indígena y, y una comunidad campesina, no, no tienen competencias. Por otro lado, los actores que la promueven, ya sea Camacho o los comités cívicos, eh, Camacho, la, la, la, la estructura, la forma como se planteó la conformación de una CAD era que hay una Comisión Agraria Nacional que está presidida por el presidente del Estado Plurinacional. Bueno, en, ese, en, en el tiempo cuando se armó esta ley era el, el expresidente de la República. La representación de eso al nivel departamental es la CAD, la Comisión Agraria Departamental, y el presidente de esa Comisión Agraria Departamental era el representante del presidente, y que en ese tiempo eran los prefectos. Las prefecturas ya no existen. La prefectura era una instancia del gobierno nacional en el nivel departamental. Hoy tenemos los gobiernos autónomos departamentales. Camacho no es el representante del presidente Luis Arce. Entonces, ¿qué puedes reclamar en este sentido? Y los comités cívicos, por ejemplo, que vienen igual y reclaman y amenazan que van a bloquear y no sé qué otras cosas no son parte de la CAD tampoco. La CAD estaba conformada por algunas instancias del Estado y representaciones de las organizaciones sociales. Ese tampoco hay. Y los actores reales del proceso de desarrollo local, que son los gobiernos municipales, tampoco aparecen. Entonces, ¿sobre qué escenario nos proponen discutir cosas en el tema agrario? Si quieren cambiar la norma, tienen sus representaciones parlamentarias y vayan a la Asamblea, cambien ahí la, la, la ley agraria, pero no se busque generar con el tema agrario, porque, puede, porque es un tema que mueve a la gente, que preocupa a la gente, especialmente en un departamento como Santa Cruz, donde el tema agropecuario es importante en la economía, y se, se generan distorsiones, desinformaciones, se genera tergiversación, y se pretende armar un conflicto, donde nosotros estamos intentando, con este discurso machacón de eh, «vamos a trabajar con todos los actores», eh, dejar de lado esto y estamos eh, continuando con nuestro trabajo. Así es Juan de Dios entonces de acuerdo a lo que nos he explicado previamente, ¿cuál vendría a ser el rol de la, los gobernadores en este caso de Fernando Camacho al momento de la asignación de tierras? ¿Qué es lo que él debería hacer eh, para que se puedan asignar las tierras y consultar en, el, en la Comisión Agraria Departamental? Bueno no tiene ninguna competencia o sea, este es una Está descrito en la Constitución Política del Estado, en los artículos 297 y 298, que son competencias privativas y exclusivas del nivel central. No tiene ninguna injerencia. Lo que Camacho debería hacer es eh, preocuparse de reactivar la economía de Santa Cruz, preocuparse de que eh, la salud pública esté bien, porque a todo el país, a todos los bolivianos, nos preocupa que la economía empiece a funcionar y que la salud eh, no sea, que la, que la crisis de, que el COVID nos ha generado no sea un factor que nos limite nuestro desarrollo económico porque nos está afectando, nos ha afectado. Esto es lo que le preocupa al país y lo que el país quiere son soluciones. El gobierno nacional está empeñado en esto, están llegando las vacunas, está generando inversión pública y en el caso del INRA estamos terminando los esfuerzos en la construcción de la seguridad jurídica, es nuestro aporte al desarrollo regional. Estamos comprometidos con el desarrollo de Santa Cruz. Entonces, este es nuestro esfuerzo. En el otro lado están estos otros sectores que eh, están planteando paros, bloqueos, discusiones, sesionar en la puerta del INRA, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no resuelven nada, no contribuyen al desarrollo, no contribuyen a la gestión. Entonces... Este es un proceso de diálogo, es un proceso de consenso y hay que hacerlo con los actores. Lo que nos falta en Santa Cruz es el 10% de la superficie rural del departamento, que son 3.5 millones de hectáreas, las tenemos que intervenir en los tres próximos años, es decir, concluir en su proceso, ya se entraron, ya se hicieron mensuras, hay que concluir los procesos, resolver los conflictos y con eso sentar las bases para con todos los actores, decir, ahora cómo hacemos un desarrollo agropecuario sustentable en Santa Cruz, donde el INSA tendrá su rol, la ABT tendrá su rol, nuestro Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tendrá su rol, y también los sectores empresariales, CAO, ANAPU, todo lo que ustedes quieran. ¿no? Todos tenemos, tenemos que construir el desarrollo, no se puede construir un desarrollo aislando actores, es, es un tema eh, integral, eso lo va a hacer sustentable. ¿no? Entonces, ese es el espíritu que nos anima, Creemos en el futuro, creemos que vamos a poder promover esto que estamos planteando y, bueno, pues si algún día la gobernación también tiene algunas ideas similares, nos sentaremos a charlar. Entre tanto, bueno, Camacho nos convocará a una cuarta reunión de la cat seguramente y, y a ver qué pasa y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Querido Juan de Dios, ¿qué sector tiene más tierras en Santa Cruz? En Santa Cruz la... Estructura es, bueno, son 31 millones y medio más o menos que están ya con derecho de propiedad y sobre este universo, más o menos 16 millones, 15,9 son tierras fiscales. Ese es el 49% de la tierra que hemos saneado. Ahí están áreas protegidas, parques nacionales, reservas forestales. Después tenemos los territorios indígenas comunitarios, y las TCOs también, que son 5.3 millones de hectáreas, son el 16%. La pequeña propiedad, 5 millones 16%. Y el sector empresarial, 6.2 eh, millones de hectáreas, que es el 19%. ¿no? Entonces, eh, eh, en Santa Cruz, considerando... Eh, su orientación en el campo del desarrollo agropecuario es, es su vocación productiva bueno, el sector empresarial y mediano es el que en términos de, de beneficiarios es quien más eh, tierra tiene ¿no? aunque es la diferencia es muy pequeña digamos entre los otros dos pero definitivamente ellos tiene 6 millones y los otros tienen más o menos 5 ¿no? entonces hay un millón de diferencia Así es, Juan de Dios. Yo quisiera hacer una consulta más. Ya dados los datos que nos ha presentado, ¿qué información tiene respecto al tráfico de tierras y cómo es que se estaría evitando con esta nueva ley de la 35-45? ¿Cómo se estaría evitando ya que se siga procediendo al tráfico de tierras? Bueno, el, hay, la ley nos está planteando y la aplicación de la ley en el caso de Linza, ir perfeccionando los derechos de propiedad de manera muy, muy, muy clara, muy transparente. Entonces, esto ya te permite ordenar el, a, a los beneficiarios y saber quién posee la tierra. ¿no? Eso es por un lado. El, el, el tema del tráfico es, es un tema complejo que eh, estamos eh, también, eh, si se presentaran casos de esto, el INSA va a actuar como la norma establece. Como se nos está bajo, bajo los procedimientos que se tienen. ¿no? Es, es un tema complejo, sin duda, pero es, un, es, un, es algo que se va a ir trabajando y cuando se evidencie, vamos a actuar con el peso de la ley, así a rajatabla. Traiga ¿no? sí. quien caiga. Eso. Muy bien. Nos vamos a un corte, volvemos con más de Lengua de Trapo. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.